no nos dejes caer en la tentación. Que Dios nos conceda resistir a la seducción del mundo que nos rodea, pero también escuchar a los que nos reprenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor, te llamo. Ven a mí sin demora. Escucha mi voz cuando a ti te grito. Sube a ti mi oración como el incienso. Mis manos que a ti levanto sean como la ofrenda de la tarde. Pon, Señor, una guardia ante mi boca y vigila la puerta de mis labios. Mi corazón, no inclines a obras malas. Que en negocios oscuros no me meta con los que hacen el mal. No me dejes probar sus golosinas. Que el justo me golpee y me corrija. Y el óleo de los malos no luzca en mi cabeza. Mi oración denunciará siempre sus crímenes sus jefes fueron echados desde el peñón. Comprendieron entonces que hablaban con bondad. Cuando la tierra se abrió a sus pies, sus huesos tapizaron la entrada del infierno. Adonai, Señor, hacia ti vuelco mis ojos. En ti me refugio, no expongas mi vida. Protégeme del lazo que me han tendido, de las trampas de los que hacen el mal. Que en sus propias redes caigan los impios, mientras que solo a mí se me abra paso. Amén.